¿Qué diferencias hay entre el trance mediúmnico, la ouija, la escritura automática, las mesas parlantes o la transcomunicación instrumental? La diferencia principal es que el trance mediúmnico no necesita de un soporte físico para la manifestación de las supuestas entidades, ya que el soporte es el propio médium. La ouija, la escritura automática y la mesa tienen el denominador común de necesitar un soporte mecánico para el contacto, en el caso de la ouija, un vaso o tablilla. En la escritura automática, un bolígrafo y en el método de la mesa parlante, lógicamente, una mesa. Además, en todas ellas se hace necesario el contacto de las manos. En el caso de la transcomunicación instrumental, el soporte suele ser un aparato electrónico y en el contacto hay un hecho físico, hasta cierto punto medible y objetivable, y es que escuchamos una voz en el caso de las psicofonías o vemos una imagen en el caso de las psicoimágenes. Salvando ciertas distancias, todos estos métodos tienen un objetivo, y es el contacto con otras supuestas realidades. Es por ello que los mensajes que nos ofrecen cualquiera de estos sistemas son muy similares, llegando a ser complementarios. El fenómeno, el resultado final, es el mismo. Obtenemos mensajes que parecen ser independientes del operador, con autonomía propia, cuyo contenido, en su mayoría, es de temática espiritual o filosófica. Hoy, en Tiempo de Misterio, el secreto de la transcomunicación. Tiempodemisterio.com, en busca de la verdad.